todos estos treces? Sinceramente. Sí, puede ser. Yo sinceramente creo que estas cantidades de treces, para que sean casualidades, hijos, hay que, como diríamos en catalán, molt prim, o sea, ir a buscarlo tan justillo para, para que todo coincida, en, en que, que, que no sea eso, pues no, no, les va saliendo automático. ¿No será que con eso querían dar mensajes?